Hey, hey, hey. ¿Te gusta el fútbol? Si sí, la respuesta es sí, este es el video correcto para ti Pero antes pongámonos en contexto ¿Sobre qué trata este video? Pues te explicaré las razones científicas, intelectuales Y que me salen de los huevos De por qué nos gusta el fútbol en general Pero antes me presento Hola, yo soy el Marquito. Y en estos pequeños minutos tan diminutos como el pito de un Hablaremos del fútbol en general Seamos claros y concisos ¿Por qué nos gusta el fútbol? Pues yo he encontrado tres razones principalmente Razón número uno Los jugadores Mua, sexy Razón número 2 La emoción Razón número 3 Moda Pero empecemos antes con la primera razón Los jugadores En el caso de los hombres, los jugadores es un ejemplo para seguir para nosotros Ejemplo está el bicho sea, R7 También tenemos a Messi Y aquí hay dos bandos muy claros Está lo que nos gusta en nuestro físico El reto Ser un Pechame en la sociedad. Y eso nos vamos a Cristiano. Y después están las personas humildes, tranquilas, que les gusta el puto acento argentino, boludo que son fan de Messi. Che, seamos sinceros, eso ocurre así. Yo he ido poco a los gimnasios, pero a todos los que he ido, todos los hombres le dan Cristiano Ronaldo. Quieren verse como él, bien atlético como yo. Mira este pecho, güey. Coño, me durísimo, coño. Y esto es un tópico realista. A ver, que no hay que ser fitness para que te guste ser del si bicho, velado. Puedes vivir bajo un puente y decir: Mi ídolo es el bicho. ¿Quiero ser como el bicho? Primero, primero, se primero primero primero bajo un puente, chico Obviamente, nadie va a ser como el bicho. La fortuna que ha tenido a lo largo de los es inalcanzable para muchas personas Por ejemplo, todos ustedes Personas random que están viendo mis videos Nunca seremos tan famosos como el bicho Pensándolo bien, debería dejar de decir el bicho Y empezar a decir Cristiano Ronaldo Porque eso del bicho suena raro El bicho, baby mamá el bicho Jejeje. O sea, las mujeres siguen mucho a los futbolistas por los jugadores Nada más mira Cristiano Ronaldo Mike junior Y muchos otros jugadores que están Ricos. Pero bueno, otra de las razones porque a las personas les gusta el fútbol es por la pasión La pasión que siente una persona viendo un partido de fútbol es indescriptible Yo creo que ni hacer el amor crea tantas emociones en nosotros Qué lindo es un día con amigos y con familia viendo un partido de fútbol Que ojo, es apasionante si todos son del mismo equipo Porque si no son del mismo equipo, puede que se rompan muchas amistades ese día Es que las personas son tan fanáticas que se les olvida que es un mero deporte O sea... Bueno, no es lo mismo ver un partido en tu casa en tu televisor, en tu cuarto, en tu cama que ir a un puto estadio, ver un Divertido. O sea, pongamos en el contexto Más de miles y, miles y miles y miles Y miles y miles y miles Y miles de personas al lado tuyo Con pesta de ajo Todo desaliñado ¿eh? Como yo sí, mira Que cada jugada fallada le dan un gol para la pared O sea, te da miedo estar al lado de esas personas Pero la pasión se siente Literalmente un gol que haga tu equipo Son 40.000 aficionados Que se hacen amigos tuyos Abrazándose y apechugándose Y... ¡Bah! ahora con esto del mundial, estoy viendo naciones enteras tiradas para la calle, que locura. Ni en elecciones presidenciales son tan unidas, o sea, que locura, o sea... ¡guá! ¡Guá! ¡Guá! ¡Guá! ¡Guá! ¡Guá! Y vamos con la tercera razón de por qué las personas les gusta el fútbol, que si más no recuerdo era... La moda. Conozco miles de personas que no saben ni un... Home de fútbol Pero van bueno, a los estadios Se compran camisetas a los equipos Lo presumen en las redes sociales No <ríe> Pero son de un equipo y como todos son de un equipo Sin tener ningún tipo de argumento Los defienden, o sea, guau Pongámonos en contexto Yo soy aficionado de Real Madrid Pero soy aficionado porque me lo inculcó un familiar mío desde pequeño Muchas personas no tienen ningún familiar Que se lo inculquen Pero no, si dicen ser de Barcelona Sí, porque mejor equipo del mundo Porque jugó Leo Messi, bravo Leo Messi y le discute sin argumentos reales O sea, la batalla histórica siempre va a estar ahí Pero las personas que no saben de fútbol Lo único que saben hacer es oír lo que dice una persona random Que habla tres cagas por las redes sociales Algo así como yo Y lo repite en todos lados que vaya O sea, no te dé ningún argumento propio Y entonces tú lo ves por la calle muy orgulloso diciendo Pues con un son seis Tres siempre que se son tres Seis es mayor que tres Y punto final Créeme, el nivel de documentación está a ese nivel. A ver, no me molesta que las personas quieran sumarse a la moda del fútbol. Es una moda, pero como todo, hay que sentirlo y tener argumentos lógicos sobre lo que estás hablando. Imagínate ver un partido de fútbol con alguien que no sabe de fútbol, que ve que dos jugadores contrarios se tocan y ya dice: roja, roja, fui ¡No le falta. Es fútbol. No puedo más que pillar zoom y esta barbita. Son... ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! Sí. No. ¿Ere? Yo soy joven nací en el 2004 Pero las personas que ven fútbol desde los años 80, 70 Han visto otro estilo de juego y otros jugadores Siempre va en la comparación Este era mejor que este porque este jugaba mejor que este? porque este tenía barrera de que este bla, bla, bla, bla, bla, bla Pero es algo normal Es fútbol Y como todo deporte siempre van a haber ciertos tipos de comentarios diferentes O sea, para asustar la opinión Pero lo importante siempre es tener claro una sola cosa Y la más importante El fútbol es el deporte universal El deporte que mueve nuestros corazones que une países enteros, que nos hace amar una bandera y un escudo por arriba de todo. Pero lo mejor del fútbol es. El puto Real Madrid, mejor equipo de la historia. No me no pienso discutirlo con nadie. ¿Te discuto conmigo? es. pum, pum. A la Madrid. Y esto es todo por el video de hoy. Recuerda regalarme un like porque es gratis. Y suscribirte, que también es gratis. Y recuerda que yo soy el Marquitos, bebé. Y nos vemos en la próxima semana. Y te voy a dejar un medito por aquí. Y te suscribes por aquí. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí, aquí, sí Le voy a dar quiero quiere, y te mando un besito mirando, Pero no, te lo voy a mandar, te lo voy a dar directamente Sexy Sexy mm.